Hola, muy buenas. Soy Alana Gesa, artista y mentora de Danza Oriental. Estoy aquí en este maravilloso espacio para invitarte a mi nuevo programa que está basado en la danza oriental y el trabajo energético para llevarte a un nuevo nivel en tu vida. Este programa está enfocado en trabajar varias cosas que después se unen para ayudarte a fluir, a alcanzar tus nuevas metas, a sentirte más tranquila, más cómoda, más tú.